Vamos a hablar del uso efectivo del color. Dice el refrán español para gustos los colores. Por lo tanto podemos pensar que es una cuestión de gustos y como nosotros vamos a diseñar nuestra propia presentación, pues elegimos unos colores que nos gusten y ya está. Esto puede ser un error porque el color influye en el resultado de la presentación, en que sea más efectiva o menos. El color ayuda a fijar el tono de la presentación. Dice Nancy Duarte que tiene una consultora sobre presentaciones y que ha escrito unos libros muy interesantes sobre estos aspectos de diseño visual, que el color comunica el tipo de viaje al que vas a llevar a la audiencia. ¿Será un viaje excitante, peligroso, aburrido, serio? Influye de forma notable. Nos debemos hacer una pregunta. ¿La elección de los colores puede influir en la eficacia de la presentación? Yo creo que sí. Un ejemplo puede ser ...en una presentación comercial ante una empresa que elijamos colores... ...que esa empresa puede relacionar con la competencia. Aquí en España hay dos grandes bancos, Banco Santander BBVA. El primero tiene como color corporativo característico el rojo. El segundo, el azul. Sería impensable plantarse en una oficina de Banco Santander... A ...hacer una presentación para ofrecer, por ejemplo, nuestros servicios... ...nuestros productos y utilizar exactamente el color de la competencia no íbamos a ser eficaces. Otro ejemplo puede ser en un trabajo fin de grado, la defensa de un trabajo ante un tribunal en el que escojamos unos colores desenfadados. El tribunal puede pensar que somos descuidados, que no somos serios y por lo tanto que nuestro trabajo no está a la altura de las circunstancias. El color influye notablemente. Cuando hablamos del uso del color nos estamos refiriendo al color del texto del título, del cuerpo del texto de la diapositiva, el color del fondo, los colores predominantes en una imagen, tenemos la posibilidad de usar mucha, muchos colores y de muchas formas. De hecho, ¿cuántos colores tenemos disponibles? Infinitos. Los colores se suelen representar de esta forma, con lo que se llama la rueda del color, que es una representación circular de los diferentes matices de colores y también mezclados con blanco y con negro, para hacerlos más claros y más oscuros. Con lo cual, tenemos las infinitas posibilidades de colores disponibles. La imagen de la izquierda es la rueda de color que está disponible en el software Keynote de Apple, de presentaciones. Y la de la ventana de la derecha es lo que aparece en PowerPoint. En ambos casos podemos elegir de entre los infinitos colores. Bueno, pero la idea principal es elegir, de acuerdo a nuestros gustos, pero los diferentes colores que usemos en la presentación tienen que tener una relación armoniosa. Tenemos mucha capacidad de elección. Podemos elegir colores alegres o serios, colores fríos o cálidos. Pero el conjunto de colores que se plasmen en las diapositivas tiene que estar relacionados armoniosamente entre sí. Tiene que ser un esquema, una paleta de color armoniosa. Y esto ya está inventado y es muy fácil de hacer se sabe las combinaciones de colores que a las personas mayoritariamente nos parecen más armoniosas o menos más adecuadas por un propósito o menos adecuadas vamos a ver alguno de estos esquemas algunas de estas paletas armoniosas la primera se llama el esquema monocromático es una combinación de varios colores que están sacados del mismo radio de la rueda de color es decir elegimos nosotros un color tenemos capacidad de decisión por ejemplo el verde bueno pues Vamos a extraer de la rueda del color un verde muy oscuro, un verde menos oscuro y un verde claro. Y esos son los colores que vamos a utilizar en nuestras diapositivas. Por ejemplo, el verde muy oscuro para el título, el verde menos oscuro para el cuerpo del texto y el verde muy claro para el fondo, por ejemplo. Y eso es un esquema armonioso, pero el problema que tiene es la falta de contraste. Conseguir contraste entre un verde claro y un verde oscuro, entre un rojo claro y un rojo oscuro, es muy difícil. Es más interesante la paleta análoga. La paleta análoga se consigue cuando se elige un color, yo elijo un color, y también escojo los que están a la izquierda y a la derecha en la rueda de colores. Aquí tenéis unos ejemplos muy interesantes, pues unos tonos de morados o rojos, rojizos, y unos tordos de verde, verde azulado. Estas combinaciones de colores de la paleta análoga tienen un poco más de contraste que en el caso anterior, pero solo un poco más porque son colores adyacentes. Otra posibilidad es el esquema complementario. Consiste en escoger un color y luego el que está opuesto totalmente en la rueda. Esta combinación de colores tiene el contraste máximo posible. Y ese es el problema, tienen igual demasiado contraste, puede crear tensión visual, que a veces puede ser interesante, ¿no? Como se ve, por ejemplo, esos colores de ahí abajo, en este ejemplo que está extraído del libro de Nancy Duarte, que son colores muy diferentes. Puede ser una combinación interesante, con gran contraste. Otra posibilidad es el esquema complementario dividido. Si seguimos este esquema, vamos a obtener tres colores que tienen un contraste elevado sin ser tan exagerado como en el complementario. La idea es escoger un color y luego los que están a la izquierda y a la derecha del complementario. Un color, aquel morado de la izquierda, y luego en lugar de escoger el complementario, que sería el naranja, cogemos el que está a la izquierda y a la derecha. Y obtenemos una combinación de tres colores que tienen un contraste ya más elevado. Son bastante diferentes. Otra posibilidad es el esquema triádico. El esquema triádico consiste en elegir tres colores que están equidistantes en, en triángulo en la rueda de colores. O sea, yo escojo uno y quedan automáticamente fijados los otros dos. Lo curioso de la paleta triádica es que se obtienen combinaciones que a veces son muy suaves, o sea, son colores fríos bastante parecidos, serios, y otras veces al girar en la rueda del color, con ese esquema triádico, aparecen combinaciones muy fuertes. O sea, colores muy diferentes. El ejemplo que está arriba y el ejemplo que está abajo. Una última paleta, un último esquema, podría ser el tetrádico. En este esquema conseguimos cuatro colores. Cuatro colores que vamos a utilizar en nuestras diapositivas para diferentes fines. El título, el fondo, el texto, las imágenes. Y se escoge muy fácil. Escogemos dos y nos quedamos también con los complementarios de esos dos y ese es el esquema tetrádico. Con estos esquemas lo que vamos a conseguir son colores para utilizar en nuestra diapositiva. Pero ¿cómo conseguimos adivinar qué colores son exactamente los diferentes esquemas? Hay muchas herramientas informáticas, incluso online, para hacerlo. Una posibilidad es la página web de Adobe, que se llama Cooler, que nos permite crear estas combinaciones, estas paletas armoniosas de color se maneja muy fácilmente, la dirección la tenéis ahí disponible tiene una opción a la izquierda que es crear desde color en el cual nosotros elegimos el tipo de paleta y ahí están las diferentes opciones el esquema triádico, tetrádico, paleta análoga, etcétera y nosotros con el ratón podemos mover la rueda de colores y abajo en la pantalla nos sale la combinación resultante cuando encontremos una combinación que a nosotros nos gusta y que sabemos que es una combinación armoniosa porque sigue estos esquemas pues nos quedamos con ella. ¿Cómo nos quedamos con ella? ¿Qué significa coger esos colores? Bueno, pues abajo en la pantalla aparecen unos números que son el código RGB de cada color. El código RGB es el componente de rojo, verde y azul que forma ese color. Esos números se copian en el software de, de presentaciones, perdón, se copian en el software y así conseguimos trasladar ese color de la paleta. Es decir, hay que apuntar los códigos RGB que aparecen abajo en la pantalla cuando encontremos una combinación de colores que nos parezca interesante para nosotros. Una posibilidad interesante es, ya que vamos a utilizar imágenes y queremos que tenga un aspecto armonioso, podemos plantearnos si hay la posibilidad de encontrar una imagen que tenga el color que yo quiero, que tenga predominantemente un color determinado. Y la respuesta es que sí. Con páginas web de búsqueda avanzada de, de imágenes de pago, de imágenes profesionales, es bastante habitual que exista esta opción. Pero incluso ya con Google se puede restringir la búsqueda de imágenes a un determinado color. Tú pones una palabra, por ejemplo, monopolio, y dices, no, pero muéstrame solo las fotografías, las imágenes que sean predominantemente verdes. Este es un ejemplo en el que hemos buscado fruta, la palabra fruta, pero restringido al color azul. Y aparece por fotografías de esta fruta. Una posibilidad muy interesante porque incorporando las imágenes con este color predominante vamos a conseguir pues, un esquema armonioso con el resto de elementos de la diapositiva. Otra pregunta que nos podemos hacer es si se pueden extraer colores de una imagen. Yo he elegido una imagen, tengo una imagen que quiero utilizar y tiene unos colores característicos. ¿Puedo saber cuáles son? Pues sí, la página web cooler que comenté anteriormente también permite esta opción. Hay una Posibilidad en el menú de la izquierda que dice crear colores desde imagen. Nosotros le suministramos, subimos una imagen a la página web como puede ser el de esa flor y nos identifica automáticamente los colores. Vemos el código RGB de esos colores y lo utilizamos para el resto de elementos de la diapositiva. Un ejemplo muy interesante de esta posibilidad que estoy comentando son estas diapositivas que están extraídas del de blog de Gar Reynolds. En este caso el autor ha escogido, está hablando de comida saludable, del salmón en este caso, ha escogido una imagen relevante, de calidad y ha extraído los colores. Y esos colores los ha utilizado para el título, para el texto, para el fondo incluso de las diapositivas. En la imagen de la derecha se puede ver cómo se ha confeccionado un gráfico que tiene los colores naranja, rosáceo y verde extraídos directamente de la imagen del salmón y del perejil. Se puede ver fácilmente que el aspecto de la diapositiva está muy bien, estéticamente es muy armonioso, la elección de los colores. Y vamos a acabar con una pregunta muy habitual, relacionada con los colores. ¿Qué es mejor, el fondo negro, fondo oscuro o el fondo blanco, el fondo claro? Bueno, pues la respuesta es, por supuesto, que depende, depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la iluminación. Si la iluminación de la sala es oscura, es mejor el fondo oscuro. Si hay mucha luz, es mejor el fondo claro. También se asocia con la formalidad de la presentación. Si la presentación es formal, muy formal, es mejor el fondo oscuro. Si es una presentación informal, es mejor el fondo claro. Cuando la sala está poco iluminada y utilizamos un fondo blanco, hay demasiada luz. Eso puede crear estrés visual. Y lo contrario, si la sala está muy iluminada, y el fondo es oscuro, cuesta más ver la diapositiva. Se ha demostrado científicamente, y esto es curioso, que cuando la diapositiva tiene el fondo blanco y las letras oscuras, la legibilidad es mayor. Es decir, es más fácil ver las letras, el texto de la diapositiva. Pero en cualquier caso tenemos esta capacidad de elección. Yo diría que lo más importante es tener en cuenta la iluminación. Claro, hay que saberlo de antemano.